Lo cierto es que un blog no produce dinero. Eh, mi blog Generación y yeah, desde que lo comencé en abril del año 2007, eh, no ha sido una fuente de bienestar económico, no ha sido una fuente de sustento material, todo lo contrario. Mi blog me exige gastar dinero.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 El propio Twitter, que cada mensaje enviado al extranjero cuesta un peso convertible, pues es una manera de, de irse los recursos personales muy rápidamente. Cosa, un blog no produce dinero. Y cosa, y este lo agredo, tuyo no hay... Un blog no produce dinero. Oye mami, pues no digas que yo no te lo apetece. I'm